Hola a todos! Bienvenidos a mi canal, soy Slipintora y aquí seguimos con los combates de Pokémon Sol y Luna. En este caso sigue siendo otro combate de otro suscriptor, en este caso de Miriam Montes GFC o arroba Miri131989 que nos ha mandado este vídeo, que lucha contra eh, Orga, Orgalorg. Y ya por fin descubrimos quién es Moncar del vídeo anterior que luchó contra Carlos... Uh, recordamos que la semana pasada eh, pusimos el vídeo del combate de delitos GL perdón, contra una tal Moncar Y ya sabemos quién es Moncar y es esta Miriam Montes Pues vamos a ver, es otro combate doble, 2x2 eh, dos dos, Y vamos a ver quién gana en esta ocasión Vamos a ver El Contricate saca a Slowbro y a Hariyama. Y Miriam saca a Tauros y a Muy Sigue siendo el, el equipo de la otra vez, puede ser. Así que más o menos sabemos cómo, cómo puede ir. Usa protección para proteger a Aracuanid. Que usaron sorpresa con sobra de Aracuanid. Y Terremoto, que Aracuanid se protege pero Tauro lo, lo peta carga, eh, bajándole la vida a Hariyama y a Slowbro. Slowbro usa espacio raro. Hariyama está quemado. Por la llamasfera. Rayo hielo por parte de Slowbro hacia la Quanit, que no le quita mucho. A Bocajarro. ¡Uy! Tauros no pudo resistir esa Bocajarro. Pero le baja la defensa a Hariyama y la defensa especial. Que es un punto... Que le puede venir muy bien a Miriam. Vale. Es súper eficaz pero no le quito mucho. Pero bueno, ahora cuando vuelvo otra vez al estado inicial. El logro usa la valla. Para recuperarse. considera Y más sigue quemado y bajando. PS. Saca Katana, Katana. Rayo hielo. Que va directo a Cartana. Pero. Ahí lo resiste. Y Hariyama. Uf, que va mucho para Cartana. Qué pena, qué pena, la verdad. Podría haberse cargado a ese Hariyama. Un ataque Z con Araquanid. De tipo agua que ya vimos que era arrollador. Que irá contra Hariyama y se lo carga. Que es lo que necesita en este momento. Correctísimo. Hariyama fuera del partido. Miriam se cabreó mucho ahí. Miriam saca.. No, el contrincante saca Drampa. Y Miriam a lele Interesante. Era el último Pokémon que le queda. A Miriam, aparte de Araquani. Gran pausa. Sale del combate. Saca Gigalif. Chorro Arena. Mm, vale. No lo quemes. Bien. Chupa vidas contra Slubro, Bien, bien. Brillo mágico para los dos. Uy, casi se, se carga logro. Pero lo hace la Tormenta de Arena. Muy bien pensado por parte de Miriam. Saca trampa. Y están ahora mismo a dos contra dos. Protección, Drampa... Y Avalancha. Uy. Muy bien, muy bien. Tapulele ahí aguantando. Eso es. Cárgate al Gigalith. Uy, por poco. Y Tapulele no pudo lanzar el, el ataque porque iba contra Drampa. Tapulele se mantiene con 4 PS. Brillo mágico. Uy, uy, uy, uy, Venga, venga. Todavía puede, todavía puede. Sube la cólera de trampa. Araquanit ataca y se marca el ganador. Muy bien, Miriam. Qué combatazo, eh. Super combate. Me encantó, me encantó. Miriam parece que estaba ahí contra las cuerdas y arrancó y remontó. Muy bien Miriam, me gustó muchísimo tu combate. Pues nada, te agradezco muchísimo que me hayas mandado eh, este vídeo. Mm, he aprendido muchísimo con, con tu forma de combatir. Eh, y nada, espero que también cuando veas este vídeo le des like. Y, y por supuesto, si quieres aparecer en el apartado de combates Pokémon Sol y Luna, mándame tu código de combate... A mi, a mi Twitter que es @sleepintora Me lo puedes mandar como mensaje Directo O como, como un mensaje privado Pues nada, hasta aquí el combate por hoy Espero que les haya gustado si es así Como les dije antes, denle like Si todavía no estás suscrito puedes suscribirte Y nos vemos en el siguiente Adiós